saludos cordiales PrISLINES de todo el mundo eh, soy luis de PrISLine en directo siempre PrISLine emite en directo eh, muchas gracias por estar ahí saludos a los que veis luego este vídeo eh, siempre os saludo primero porque los que lo ven en directo se estarán conectando ahora les está aplicando la les estará avisando la aplicación de youtube eh, hoy tenemos un invitado especial que se llama ariel es, es, es eh, esa persona que veis ahí y él ha ido hoy al consulado en su país nos va a contar un poquito cómo ha sido su experiencia con el consulado como se he puesto en el título y aparte hablando con él he descubierto que es un, un gran experto en psicología y le he pedido si tenía la deferencia de darnos a todos unos tips para unos consejos que nos vengan bien a todos para a la hora de emigrar de salir de nuestra zona de confort etcétera vale aquí os recuerdo que siempre os damos nuestra opinión personal tanto la en este caso la de ariel como la mía vale deciros que estamos todos los días en instagram la consultoría que os hago todos los días siempre que puedo claro y también el que quiera participar pues que me agrega su skype tengo a muchos de vosotros agregados os voy a ir avisando como he hecho con ariel y, y, y nada que y bueno y en telegram que no se me olvide ¿eh? que ahí hay una comunidad muy fuerte ya ya sois miles en telegram y, y está genial vamos súper contento bueno os voy a dejar con ariel que a mí me, impre me ha impresionado mucho que os que se presente lo primero y, y luego pues que nos cuente cómo ha sido su experiencia en, en el consulado y luego ya que nos dé una clase. Yo prometo dejarle hablar, Lines. Pues Ariel, todo tuyo. Yo me callo. Veo los comentarios. Bárbaro, buenas tardes a todos los Prixi Lines del mundo. Para mí es un placer de poder compartir este espacio reflexivo junto con Luis y con todos ustedes. Bueno, hoy estuve en el consulado... Español acá en Buenos Aires, en la capital federal, en la República Argentina, este, fui más o menos a, a poder dialogar sobre mi futuro viaje, que va a ser mi grupo familiar, voy a ir como voluntario, y me quedaba una duda con respecto al tema del certificado de salud. Bueno, me han desasnado este, con la información y simplemente me dijeron que tenía que buscar un médico que me certificara que no tenía que, que no tengo ninguna enfermedad infecto contagiosa, tanto yo como mi esposa y mi hijo, eso lo debería llevar a certificar. De los chinos. esos Exactamente. Eh, eh, acá en la Argentina, como ustedes en vuestros países, tienen el Ministerio de Salud, en el cual tienen que ir a llevar a certificar la firma de ese médico matriculado mm -hmm. y después a su vez lo tienen que llevar al Ministerio de Relaciones Exteriores, a cancillería de cada cada país de ustedes para que le pongan la postilla de La Haya. Ya con eso le sirven como un elemento legal para poder ingresar libremente a España. Y Ariel, te, el trato en el consulado te dan bien la información, ¿no? Porque es que yo recibo distintas opiniones y no sé cómo no a ti qué te no. ha parecido en general no, en general, un, un trato eh, muy diferente, muy cortés, eh, el personal, eh, la verdad, eh, excelente el trato, me han dado, el momento que yo me presenté con mi DNI, ni siquiera llevé el pasaporte, fui con mi señora, en, me atendieron en el momento, saqué turno, eh, porque yo en la entrada había dicho que era un ex combatiente de Malvinas, que había combatido en Malvinas, me atendieron rápido ahora que él que... ha estado combatiendo en, en malvinas efectivamente pues bueno mientras voy leyendo lo que nos propone las preguntas que queráis en el chat vale tanto para ariel como si queréis alguna para mí aunque hoy nuestro invitado es ariel os recuerdo que él está en argentina en buenos aires no ariel en buenos aires y aparte luis si me permitís sí, claro. eh, he tenido muchos llamados que no han, eh, no han podido sacar este, la cuenta bancaria yo sí la pude sacar y les voy a les voy a orientar como tienen que hacer en sus países ya para mismo, saber. Ariel, Cuéntanos ya mismo que eso es súper importante y, y quiero saludar bueno. a claudia aprovechando el claudia me alegro de verte por aquí que está en el chat la acabo de ver que hacía mucho que no la veía y saludos a todos los que estáis en el chat cuéntanos lo de la cuenta y todo lo que quieras contar ariel bueno Bárbaro, eh, de acuerdo a, la, a los videos tutoriales tuyos y, y del staff de ustedes, este, logré contactarme con el banco N26, el banco alemán, y bueno yo lo pude hacer desde Argentina, muy simple, que me pidieron el pasaporte, el teléfono, la, y una dirección europea y puse la dirección de esta familia amiga, amiga que vive en Italia, que están próximamente a mudarse a Sevilla, España. Y en 72 horas se me habilitaron la cuenta. Oye, pues esa información, ¿y por qué? O sea, sin necesidad de más, ¿no, Ariel? Sin necesidad de más. Este, muchos eh, se comunicaron, dijeron que no podían. El banco N26, sí. ¿no? Para que les queda a todos claro. Ya el banco alemán N26. N26 pero bueno, que sea alemán, no, aquí en Europa es lo mismo que el banco es alemán, español, portugués. Eh, está el sistema bancario europeo va todo está es un está unificado ¿eh? o sea tiene la misma garantía que un banco español que un italiano que un alemán y exactamente y con el pasaporte sí. o has tenido que sacar el nie Ariel para... hoy casi se comunicó un compañero de Praxisline de acá de Argentina y me comentó que no lo pudo hacer el trámite yo le dije que no bueno, hay que poner el nie pero sí tenés que poner el pasaporte porque te sacan tenés que sacar una foto subirla y después te hacen sacar una foto de tu cara o sea que curiosamente la clave está en abrirte la cuenta en el banco n 26 para el que no lo conozca hay una aplicación que se llama que es de ese banco en la app n 26 tanto para iOS como para android y en vez de Exactamente. El NIE para abrir la Exactamente. cuenta con el pasaporte los... nos quieres decir ariel perdóname eh, luis y para los hispanos está en castellano Sí, Así sí, que sí, tranquilamente, como pues, claro, utilizar claro, en la castellano, aplicación. yo la he visto en castellano, sí, sí, como está en alemán, no, que el banco sea alemán, no, es un banco además que opera en España. Y no, lo bueno que tiene que no cobra comisión. Ojo, que no tiene nada que ver con nosotros, eh. ni con Ariel ni no, conmigo, no. que no estamos haciendo publicidad. ¿eh? ¿Qué coste? Oye, Ariel, entonces la clave está en poner el pasaporte en vez del NIE, para que luego cuando te hacen la videoconferencia para verificar tu identidad coincida, ¿no? Exacto, pero el único secreto es que tienen que colocar una dirección real de Europa. Ah, vale. ¿Y tú habrás puesto la de algún familiar que tengas por aquí o qué? La de esta familia amiga que vive en Italia, que ahora se están mudando a Sevilla las próximas, las próximas semanas. Ariel, no sé si te estás dando cuenta que el tip que nos estás dando es súper valioso. Ah, bueno. Muy valioso. Eh, ¿no? eh, Vamos, yo mismo, yo no lo sabía. Ponemos bueno, lo que, que sí. la foto y una dirección. ¿En España o en Europa, por lo menos? Podría valer en Europa. Exactamente, después un operador se comunica con vos, o te manda un correo, como en el caso mío, las dos, y verifican, este, porque te hacen poner la ubicación de tu celular. Y figura argentina, pero yo dije estaba vacacionando. ¿Y qué le dijiste? ¿Que estabas en España o que estabas en Argentina? Estaba en Argentina vacacionando, ah, visitando vale. a mi. Ah, vale, vale vale Ya te entendemos, claro porque él va a ver que estás en Argentina no por la IP o a lo mejor por la... Cuando vos pones en tu en tu apps, en tu celular, la, te dicen bueno, toque esta tecla para saber en qué lugar se encuentra en estos momentos, se dan cuenta Claro, se van a dar cuenta, por cierto Prislina, es que esto es una información que os damos pero no digamos que lo hagáis o que no lo hagáis ¿eh? Que es nuestra opinión personal, os recordamos Es algo personal Es algo personal que ha hecho Ariel y Ariel no dice que lo hagáis o que no dejéis de hacer, os está contando como lo ha hecho él, o como yo, ¿vale? Yo le doy claro. voz. Oye, Ariel, pero con eso se puede uno salvar el C del 30 por ciento o no, o no sirve para eso, ya que estamos y ya Sí, si sí. vos depositas euros no, te, eh, no claro, te van a ir a. Claro. La cuestión es pero en qué moneda, esto, ¿no? ten Tenéis que hacerlo, ellos aceptan solamente euros y dólares. Claro, claro, claro. Que tienes que tener cambiados ya los euros o los dólares. De otra manera, ya te entiendo. Exactamente. Y, y una de las formas que también te prometí que iba a averiguar, por, por lo menos para Argentina, sí. a los argentinos, y también por qué no para los latinoamericanos, de que puedan abrir una cuenta comitente y hacer una inversión en la bolsa. Y, y con eso ya. Pero ¿y si la bolsa baja? Eso puede tener. Perteneos? Bueno. Eh... Eh, la bolsa puede bajar como subir. O tenés que que suba y entonces cambiase. Bueno, eh, claro, el que sepa un poquito de bolsa. Hombre, explícaselo rápidamente si quieres para que sepa. Pero advertiros que, que puede la bolsa sube y baja. Claro, que te pilla un buen claro, momento. Claro. Sí. Perfecto. Yo le voy a dar un, un, más o menos una idea. Yo Y el tema de psicología, ¿vale? También un poquito, ¿vale? De, venga. No. Yo no soy experto en, en la bolsa, pero ¿qué es lo que hice? Abrí una cuenta comitente entre mi banco y, y, y estos brokers argentinos y estoy comprando bonos en dólar. ¿Qué es lo que hago yo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Dejo pasar tres días, más allá que baje o que suba, lo vendo porque me yo ¿qué que, que recibo? Dólares. Y esos dólares no me descuentan el 30% y yo lo puedo retirar del banco este como efectivo. O sea, que yo me entere que yo tampoco entiendo de Bolsariel. Tú te haces como una cuenta especial, conmitente que se llama, yo no lo hago, ¿vale? y, y esa la recargas con los pesos argentinos, ¿no? Exactamente, transferís Transfiere el los dinero pesos a esa cuenta conmitente y en esa cuenta cu compras unos bonos. Exactamente, unos bonos en dólar. ¿Y unos bonos de qué país son? de de Unidos, Unidos, inglaterra ah, y en, ese, en ese cambio para comprar bonos de otros países en dólares ahí no cobran los 30 no el 30 no lo cobran no, ahí. no cobran no lo cobran y, y aparte lo bueno que tiene esto que vos compras la cantidad que vos quieras si vos invertís mucho 10 millones que, ¿Eh? que sí que compras muchos poco el dinero que quieras y entonces tú lo compras sí. con pesos no, argentinos no. el bono que a ti te guste de cualquier país Ahí no es, te cobran pan, es, el 30%. Pan, es. lo estoy repitiendo para que los pirilines lo sigan. Ahí no te cobran el 30% y claro, tú luego a los 2, 3 días lo vuelves a vender, pero ya te lo dan en dólares. Me lo depositan en mi cuenta ¿Eh? propia en Argentina en dólares. Pero yo lo estoy entendiendo y os aseguro, pirilines, que yo de bolsa no entiendo. De Bitcoin se entiende un poquito, pero de bolsa nada, os lo juro. ¿eh? Pues muy buena. Yo tampoco. No tampoco. Muy buena, Joder, pues tus compatriotas de Argentina, vamos, te tienen que estar súper agradecidos con lo que acabas de decir, Ariel. Y sí, porque todos teníamos el cepo y bueno, claro cualquier. Había averiguado lo del oro que me dijiste vos. Sí. Este, pero lamentablemente, cuando vos salís a comprar en cualquier banco, en cualquier lugar oro, mm. lo tenés que comprar con dólares. Claro, ya te entiendo. No te dejan comprarlo claro. con pesos, ¿no? Claro, y si yo, claro, no sí, te lo permite. ya te si... trae los dólares en billete, claro, entonces es tontería. Claro. Yo decía la idea: comprarlo en peso, traer la moneda, que sepáis que ahora una moneda vale 1.500 euros aquí en, a día de hoy, más o menos. 1.500 una monedita. Claro. Pero claro, si te la hacen comprar en dólares, pues para te trae y ahí los para el dólares, 30%. Ahí te cobran el 30. Claro, y si lo vas a, claro, ya te entiendo. No, claro, lo tu idea es mucho mejor, está clarísimo, vamos. Pues Ariel, vamos a dar unos menos. tips. Para que no se alargue mucho el vídeo que estoy y, y ahora leo bien lo del chat y las preguntas danos unos tips para el que va a emigrar o el que va a salir de su zona de confort que a mí me lo dio el, a, preparando el vídeo y, y me ha dejado impresionado y digo joder eh, díselo a todos los PRIXLINERS venga te dejo que, bueno. que hables tú tranquilamente ariel Bueno buenas tardes a todos los PRIXLINE me presento de vuelta soy ariel eh, y comienzo con, con este tema escucho a tu lado te acompaño con una aceptación incondicional positiva, con una escucha profunda y atenta. Y aquí vamos. Es un placer de comunicarme con todos ustedes. Soy de profesional del área de la psicología, del coaching y del desarrollo personal. A todos ustedes les digo una cosa. Para lograr los objetivos que anhelamos en la vida, tenemos que empezar a aceptarnos tal cual somos. Saber mm -hmm. cuáles son nuestras limitaciones y... Una vez que sepamos cuáles son nuestras limitaciones poder trabajarnos pero desde nuestro propio ser. Significa de nuestro interior, pero con mucha amorosidad, con integridad y con compromiso. Cuando yo hablo de compromiso, estoy hablando de que debemos tener un compromiso firme con mucha rigurosidad y con humildad, si no nunca vamos a poder cambiar la forma que observamos el problema o el obstáculo. Yo a veces escucho y veo este, muchas personas afligidas que no encuentran trabajo, los que ya emigraron, o que tienen problemas en sus países, o el tema de las violaciones de los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo a todos les digo a ellos que mientras uno tenga un compromiso y tenga una integridad con amorosidad, porque Víctor Frank ya lo decía, somos seres espirituales con experiencias humanas. Y yo les propongo a ustedes, a todos ustedes, tener una escucha activa y profunda. Y poder ser empáticos. ¿Qué les quiero decir? Aceptarse tal cual uno es. Para lograr ser resiliente y tener un proceso transformador en sus vidas. Para que juntos puedan lograr una calidad de vida que se merecen una calidad de vida que quieren y una calidad de vida que ustedes anhelan como metas. Desde ya les agradezco este espacio de reflexión y estoy eh, simplemente ofertando mi escucha. Mi escucha eh, de forma gratuita, compartiendo acá con mi amigo Luis y con el staff de Prixeline. Eh, hago oferta, soy escucha con amorosidad, con compromiso, con humildad. Y bueno, y con mucha gratitud, y agradezco este espacio también, ¿no? Así nos vamos conociendo. Te están aplaudiendo Así que... en el chat, Ariel, te están dando la enhorabuena, que eres excelente. Por cierto, mmm, efectivamente, ¿Vale? todo lo que hacemos aquí en PrisLine es sin ánimo de lucro, ¿eh? lo hacemos desinteresadamente. ¿eh? Yo os quiero ayudar, Ariel también, y cada uno hacemos lo que podemos, ¿vale? Escucha, Ariel, que co te estás en Telegram, ¿no? Te pueden contactar por Telegram, ¿no? Estás en el grupo. Me pueden contactar por Telegram, sí. este, ya, con por te Instagram y luego ya te hacen un privado o lo que sea, y ya tú luego les das más sitios si quieres, yo creo. Eh, vale, pues yo, como te he visto en Telegram, pues por eso te lo estoy preguntando. Sabes, amigo. Perfecto. Eh, después eh, estaría bueno también eh, explicarle a las personas que esa soledad que a veces sienten estando lejos de sus seres queridos, de sus seres amados. Es muy bueno que busquen eh, hacer un roleplay, donde en los lugares que estén hay muy buenos profesionales, tanto en España como en el mundo, que se dedican eh, a hacer roleplay, que es eh, una instancia que no, no es eh, hacer psicoanálisis, no no es que están mal psicológicamente, sino son crisis vitales que tenemos los seres humanos, comunes, no, angustias, depresiones, que no necesariamente uno tiene que estar enfermo psicológicamente. Todos tenemos altos y bajos. ¿Y quiere decir que es bueno sí. contarlo, ¿no? Lo que nos decía Vanessa también que, que hablaba del duelo del inmigrante, Contarlo un poquito porque es bueno no solo Exacto. para el que lo cuenta, sino también para el que lo escucha o lo ve y se siente identificado un poco en esa situación. Es un poco por ahí, Ariel. Exactamente, Luis, es compartir y reflexionar un espacio de encuentro donde uno pueda tener una completud con amor, amorosidad, como digo yo, con integridad y con comprensión. Porque no todos pensamos de la misma forma, no todos aceptamos de la misma forma. Gracias a Dios, ¿verdad? Se enriquece más todo, efectivamente. Exactamente. eso yo, yo siempre dije que dentro de las diferencias hay que aunar mm. los criterios positivos para qué para que eso sea productivo en la relación interpersonal pues para eso es bueno ariel el grupo de telegram que hemos montado los PRIXLINERS que están de todo el mundo y también es bueno lo que vosotros mismos propusisteis y yo he, lo he cogido la idea y os la difundo que es llevar line al siguiente nivel que qué es eso pues vosotros mismos en los grupos de telegram oye pues que yo estoy aquí que acabo de llegar o que, o que estoy en argentina y me voy a ir a españa claro. pues decirlo Háblame por privado y habláis luego en privado, quedáis vosotros, tomáis un café y lo que os está diciendo Ariel, ¿no? Eh, eh, Ariel, es, es un poco como se podía sustanciar un poquito lo que estás diciendo, ¿no? Lo del roleplay y todo esto. Exactamente, yo voy a estar próximamente en diciembre en Sevilla, este, residiendo ahí y bueno, eh, ah, por, eh, si vos me permitís, sí. eh, me escribieron de. De una asociación de Sevilla, del voluntariado de Sevilla, de, del ayuntamiento invitándome a un curso que ya les contesté hoy, que lamentablemente no puedo asistir, pero que le voy a pasar la data a todos los in line que estén ya en España y que pasa, quieran pasa hacer un data, voluntariado. Ariel, pasa la data. Paso si la, la data. Ahí, si la tienes a mano y si no la pones en Telegram, en el grupo de Prixline, el que no tenga el enlace, siempre los pongo debajo del vídeo. Entráis al grupo de Telegram y allí preguntar por Ariel que ahí está Ariel y luego ya podéis hablar si queréis con él aparte, en privado o en público, como queráis. Si tienes la data, pásala, Ariel, y si no la dices luego en Telegram, lo que tú quieras. No, paso, paso. Vale. Eh, bueno, bueno eh, Prixilay, les quería decir, antes que me olvide, que me escribieron de, de una asociación de voluntariado oficial de Sevilla y me han invitado a un curso que yo no voy a poder asistir, pero quizás lo haga vía Skype porque le dije que en diciembre de este año iba a estar en Sevilla, pero le paso la data a todos ustedes, a los que quieran ir eh, o hacer un voluntariado y si ya estén en España, se pueden comunicar al teléfono 95-434-7314, queden en la avenida Esperanza de Triana 33 y el mail es atención arroba eh, tengo entendido que va a haber un curso, si me permiten, con fecha 10, 12, 17 y 19 de febrero, de 17 a 20 horas de la tarde. Y el lugar es la sede de la Fundación Cajasol Plaza San Francisco, 141004 Sevilla. La entrada va a ser por la calle Álvarez Quintero. ¿Y de, y de qué era el curso ese, Ariel, que estás comunicando? Es Curso formativo para todos los, aquellos que quieran eh, inscribirse para voluntario. Ah, muy bien. Entonces, eh, los invitan a hacer sí, un no curso puedo, para no, conocer... No, si no hay que pagar o sí. No, no. No, es gratuito. Ah, o sea, es gratuito. To, todo el que quiera ser voluntario, ir a ese curso. Si no se ha quedado claro, y bueno, los que estéis por Sevilla si no se ha quedado claro la dirección lo mismo meteros en el grupo de telegram preguntar por ariel que está él ahí porque ya sois miles pero ariel está y es activo y, y, y ya que tú les vuelves a dar la dirección o les copias y pegas los datos te parece Perfecto no tengo ningún problema todo lo que pueda aportar bienvenido para todo el mundo latino vale, que quiero decirle a los prilines que estáis en el chat ya el miércoles resolvemos las dudas que estáis poniendo por ahí bueno, excepto Murcia, Mileni, Milimur, que dice que quiere un novio español. Eso yo ahí no me meto. Ya te digo, llevar a Prilene al siguiente nivel, pero eso ya lo hacéis vosotros. Usar Telegram. Usar Telegram para hacer Luis. match y luego ya. El resto de las Luis. preguntas, Prilene, es que las tengo aquí. El miércoles, sobre esta hora, estoy respondiendo las preguntas de, del chat. Y una cosa también importantilla, que no os he dicho. En el último vídeo no quedó muy claro, no quedó muy claro el tema de, de. A ver, el que haga un voluntariado en España o el que venga como estudiante de España, si lo gestiona desde el consulado, se ahorra el billete, el boleto de vuelta. No tiene que sacar billete de avión de vuelta. El que venga a hacer un voluntario con visa de voluntario o visa de estudios no tiene que sacarse el billete de vuelta del avión. Que os quede claro y por supuesto tiene puede trabajar 20 horas a la semana se supone que 20 horas son para estudiar o para hacer el voluntariado y las otras 20 que quedan hasta 40 a la semana son para trabajar cada uno en lo que quiera no tiene que estar relacionado con el estudio o el voluntariado necesariamente Y ese dinero es para uno que os quede claro porque yo vi algún comentario que no quedó claro vale y nada si ariel quiere un poco decirnos algo más y si no pues ya finalizamos el vídeo vale el miércoles yo todos los miércoles os resuelvo las preguntas del chat, ¿eh? ahora me las imprimo, que las tengo aquí. Ariel, si quieres añadir algo más y si no, pues ya finalizamos el vídeo, si te parece bien. Eh, sí, quería agregar dos cositas más que me olvidé del tema del consulado que averigüé y es una información importante para todos los que quieran llevar sus aportes, eh, aportes eh, previsionales a España. A, a, dilo, dilo, Ariel, bueno, escuchamos. Bueno, eh, estimados PrixiLine, eh, me había olvidado, discúlpenme, ya tengo 58 años. <risa> este, sobre el tema previsional quería quería más o menos eh, comentarles. En el caso mío, por ejemplo, yo soy jubilado y pensionado después de haber aportado 35 años en el Estado argentino y veo que hay muchos PrixiLine de Latinoamérica y sobre todo de Argentina que tienen intención de llevar sus aportes Como voy a hacer yo Esto es muy simple Tienen que ir al ANSES Que es el organismo oficial en nuestro país Como debe, debe tener cualquier país en Latinoamérica Donde cobran su, su, sus aportes jubilatorios Ellos ahí van a pedir una certificación de servicios Y el récord histórico de aportes Eso se lo van a hacer en forma ori original Y ahí donde van a detallar todos los años de aportes de todas las empresas o lugares estatales autárquicos donde han trabajado ustedes. Después, una vez que está certificado eso, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ir a Cancillería, a Cancillería al Ministerio de Relaciones Exteriores, y colocarle la postilla del Haya. Ya con eso, ya eso, esa documentación ya es legal para cuando ustedes estén en España y logren trabajar... Este, en alguna empresa o a cuenta propia y contraten a un gestor o un abogado español ya le llevan la documentación que le va a ser mucho más útil y menos costoso llevarlo ya desde sus ya países ya lo que decimos migración responsable todo lo que traigáis por favor si lo podéis traer apostillado os va a, lo que ha dicho Ariel todo mucho más rápido y mucho más barato y además no es caro, apostillar, ¿no ¿cuánto te, te ha costado hoy que has apostillado algunas cosas, Ariel? Yo apostillé todo. Y no es caro, ¿verdad? Y es fácil, ¿no? No, es fácil, es fácil. Uno pide el turno, va, hace la cola, eh, deja las cosas originales, los documentos originales un día y los retiras al otro día oye ariel que muchísimas gracias vale si quieres añadir algo más pero vamos que en telegram te pueden encontrar todos verdad que luego me empiezan todos a decir en los comentarios ariel ir a Telegram al grupo de prislines tenéis debajo del vídeo el, el el enlace el que no tenga telegram se puede descargar la aplicación que es gratis todo esto es gratis y allí preguntar por ariel que es un experto en psicología y os puede dar muchos consejos y muchos tips Darle un like por fin si os ha gustado el vídeo. Un like. Y el que vea esto luego y no esté suscrito, pues ya sabe, suscripción, porque siempre emitimos en directo. ¿Vale? Prilines siempre. Me voy a estudiar las preguntas del chat. Y el miércoles, o sea, bueno, mañana seguro tenemos otro vídeo y el miércoles lo dedicamos a responder las preguntas. ¿Vale? Y un día de estos os voy a hacer una encuesta a todos. Aquí por, por YouTube. Os voy a preguntar unas cosillas rápidas. ¿Vale? Que Ariel, nada, si quieres algo más, decir algo más, y si no, pues yo os doy las gracias a todos y especialmente hoy a Ariel, que es nuestro invitado de hoy desde Argentina, Buenos Aires. Y muchas gracias por lo que has dicho de salvar el cepo de los 30 euros también, o sea, de a los 30 euros, el 30%. Ya, ya 30%, 30%. Muy interesante, no lo conocía, amigo. entre todo. Entre... ¿Te prometí que te prometí que lo iba a averiguar y te lo no, se averiguó muy bien muchas gracias y lo del oro que yo no sabía que te obligan a comprarlo en dólares pues claro pues para eso me traigo los dólares directamente exactamente eso es lo que voy a hacer claro. yo y los cambio acá los cambio ya en claro. españa bueno pues que muchas gracias Ariel, especialmente vale muchas gracias prilines insisto like si os ha gustado por fin y, y, y suscripción el que no esté suscrito y, y os dejamos ya eh, ariel desde buenos aires y luis desde un pueblo de madrid muchas gracias a todos muchas gracias ariel un saludo prilines muchas gracias. chao mañana seguramente tenemos otro vídeo chao chao chao